Vamos, oh, Pero no más. Hey, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Morralito Power. Antes que nada, muchísimas gracias por pinchar la caja. Y pues, permitimos que te lleváramos un poco de alegría hasta donde tú estás. Bueno, esperemos. Hoy tenemos un video muy bueno para ti. Esperemos que te guste. Y bueno, pues a la mayoría de las gentes le ha pasado esto. Y es algo, cabrón, eh, popular, sí, que la gente lo maneja. Y quédate porque esto va a estar ca ¿Quién? La mayoría de las fotos son tomadas en lugares no sé ecoturísticos o pues algún lugar importante que tengamos en la vida no sé. Pero bueno <risa> veamos algunas fotos que te van a mostrar. Vamos. Uy uy uy saca un auto, pero así saltando así en el aire. Venga sí así. sí. Amigo mío si te vas a tomar fotos por favor que no sea en un lugar muy o un lugar que sea adecuado para la foto hoy les presentamos el álbum de fotos entre los diferentes tipos de fotos existen varias fotos como por ejemplo hay más que te sacan y de... salen hipercadas y bueno este es un tipo de ejemplos pero hay unas horribles y como por ejemplo también hay unos ¡Sexuales! ¡Uy! ¡Sensualona! y bueno no solo eso también existen Y bueno, ese es un tipo como que, ay, sexuales, pero bueno, pues pasemos a lo siguiente. La gente por lo general, cuando está aburrida, no sé, toma tiempo y se saca unas bellas fotos. Ah, pero no solo eso, hasta se exhiben. Ay, como que una foto, ¿no? A ver, a ver. <risa> ¿Pero se han dado cuenta que ahora no solo lo hacen para salir bien? Ah, pero no solo eso, solo lo hacen para seducirnos. Vente, que sacarnos unas fotos, mira, para que nos veamos bien zorras. O también esos tipos que se quieren hacerlos muy fuertes Pero sin embargo, lo único que presumen es como su flaquedad Por lo general, cuando alguien se toma una foto Lo hace con la intención de salir de la mejor manera Pero ya sabes, nunca va a haber alguien que pase a cagar la foto Hola mi amor, este, ahorita te mando las fotos que te dije Para que veas que ay, estoy bien guapo y tengo cuadros ¿va? Espérame, ya ven, Mira, ahorita te las mando, chécalas Hola amigo, cansado de tener arrugas Cansado de todo, por favor Prueba el nuevo Sanchuchi y cambia tu vida Esto te cambiará la vida Por favor, pruébalo y mira Adiós Uy. <risa> y bueno pues ya Ya se acabó el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado o les haya sacado una risa Y si sí, bueno pues Suscríbanse y si no, pues también O si no, pues denle like Denle like. <risa> y compártanlo bueno, con compártanlo cuates. con sus cuates Es más, dedícaselo a un amigo que es muy chido. Y muy, muy, muy muy fotogénico. Bueno, el que te caiga bien. Y bueno, pues, este es un tipo corto de pequeñas fotos, Morralito Power. Y este es una despedida no. ya, porque ya. Pues, es que, adiós. Mañana nos vemos con más alegría, con más entusiasmo aquí yes. en Morralito ah. Power. De marca. <risa> bueno, no. esto fue todo. Síganos como Morralito Power. Así ah. es que denle like, suscríbanse no. a la página. Y esto es todo. Este. Bye. Solid gold. I love you. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>